Hola hortera te ha pasado que eh, consultas información sobre la asociación de cultivos y te encuentras que según la fuente la información no es la misma, incluso a veces puede llegar a ser contradictoria. Eh, ya hice un vídeo al respecto, eh, te dejo el enlace aquí, Marina Pastor, una suscriptora muy al principio del canal, eh, preguntaba sobre la asociación de la remolacha y la espinaca. Y eh, le hice este vídeo de respuesta comentándole que lo más importante en asociaciones siempre es tener en cuenta las que son eh, perjudiciales, las que son incompatibles, porque estas hay que evitarlas siempre, sí o sí. Pero lo cierto es que a nivel de asociaciones de cultivos eh, hay, eh, hay las que son beneficiosas y está bien saber por qué. Y una abonada al canal precisamente me pregunta hace dos semanas al respecto y lanza la idea de que sería bien pues, tener... Eh, tener un porqué de, de, de, de qué cada asociación. Y dándole vueltas, me he dado cuenta de que precisamente esta es una de esas cosas que a mí me hubiera gustado, que me explicaron cuando yo empezaba. Y ya sabéis, eh, los que seguís el canal, eh, si sigues el canal desde hace tiempo, que, que esto es algo que, que llevo comentando desde el principio. Y, y vale la pena, vale la pena y te voy a explicar qué me ha pasado a mí eh, Nada, a raíz de este comentario y de empezar a explorar un poco el sitio. Yo el libro que utilizo de referencia, yo utilizo tres libros de referencia, ¿vale? De tres autores distintos. Eh, Marie-Louise Keuter, Heuter, Heuter, yo no sé si, si, el, si mi alemán es muy bueno, pero, pero uh, ella es, es un referente en, en, en los países de, de habla germánica y... Um, es, es una de las fuentes que, que, que de vez en cuando pues, acudo para, para resolver dudas o, o explorar un tema nuevo. El otro es Clotobert. Ya lo he comentado muchas veces en el canal. Clotobert no solo es ingeniero agrónomo, es una autoridad en cuanto a agricultura ecológica, ha hecho mucha divulgación en Francia. Uh, el libro que tiene del huerto biológico es, es un libro que durante un tiempo fue mi, mi, mi libro de cabecera y tiene la información sintética y rigurosa, y esto es básico para, para meterse en temas de agricultura ecológica, da igual si es un huerto familiar, si es un huerto en casa. o uh, El tercer libro que utilizo es uno de Mariano Bueno, no lo consulto mucho, no es que me guste especialmente, toca muchas cosas, y que mucho abarca poco aprieta, y entra poco a fondo en muchas de ellas, pero en cuanto a, tengo que decir que en cuanto a asociaciones de cultivos, es el que yo utilizo en el dossier que, que de referencia, en el, el que yo utilizo en el dossier que entrego en el curso de agricultura ecológica que llevo haciendo hace años. El caso es que consultando precisamente las coles, uh, me encuentro con, una, con que Mariano Bueno dice que las coles no se asocian bien con las habas y cuando busco en... Oye, ¿os habéis dado cuenta? Última vez, siempre que, siempre que hago un vídeo al, al aire libre se pone a llover. El caso es que Mariano Bueno dice que... Uh, las coles no se asocian bien con las habas y en cambio Marie-Louise Kreuter y Claude Obert no dicen nada al respecto. Lo que he hecho para, para, para investigar más sobre el tema es cenirme a estudios que se hayan hecho y, y os lo voy a explicar dentro de un momento cuando pare llover porque es que si no voy a quedar he hecho una sopa y esto ya no sería la primera vez. Bueno, ya parece que ha parado un poco, uh, he aprovechado para hacerme un café y ya que he tenido que parar el vídeo y me he perdido en el guión, aprovecho para deciros que suscríbete, suscríbete porque uh, hace que los vídeos se vean más, los contenidos pueden llegar a más gente, la intención de estos vídeos es ayudar, esto al principio tenía que ser para yo tener un apoyo en, en uh, audiovisual en los cursos que doy para poder uh, complementar o o ampliar contenidos que en el curso por tiempo no había tiempo y la verdad es que está yendo muy bien y, y bueno y vuestro reconocimiento pues llega y me anima a hacer más vídeos también eh, comentaros que el, si quieres te puedes abonar te puedes abonar al canal por menos del precio de un café gasto muchos cafés este hoy es el cuarto son descafeinados um, yo puedo pagar las pilas para, la, para, la, para los micros uh, puedo ir mejorando el equipo con el que con el que grabo, mejora el sonido, tiene que mejorar todavía aún más, bueno, en fin, que si quieres contribuir a que haya más contenidos, uh, con rigor, con experiencia, pues abónate al canal, yo te estaré muy agradecido y además, uh, bueno, pues tengo en cuenta lo que, lo que me pedís y lo que decís. El caso es que volvemos con Mariano Bueno, el tema con Mariano Bueno es que el, eh, el, he pensado no me puedo regir solo por estos tres eh, referentes que tengo. Voy a buscar estudios, estudios publicados que se hayan hecho sobre asociaciones de cultivos y sorpresa, hay poquísimos. Hay poquísimos probablemente porque al hacer agricultura uh, comercial, al, para comercializar, para vender, uh, tú lo que buscas es maximizar la, uh, la producción uh, en, en determinada zona y en determinado producto. Y buscar uh, producciones secundarias tiene más sentido pues, para una huerta de vender en mercado bueno, el caso es que he estado buscando, algún estudio hay, pero pocos, y, uh, y el tema de las habas me ha sorprendido porque resulta que las habas y las coles se pueden plantar juntas y tiene sentido porque se puede hacer también con, con los guisantes y con, la, con las judías tiernas, con las alubias. En resumen, que voy a ir publicando, voy a ir publicando estos vídeos explicando cómo funciona cada asociación, eh, qué sentido tiene para que tengas la información, para que te sirva a la hora de planificar el huerto, es un trabajo que hago para mí, pero que no me cuesta nada divulgarlo. Uh, gracias, Solács, un Helge, por, el, por la propuesta, cuando lo pusiste en el, en el comentario, la verdad es que la idea es muy buena, y, y te dejo ya aquí con el, con el primer vídeo de esta serie que haré, que precisamente es sobre la col, y el, asociaciones de la col. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.